¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión me encuentro con OJ. ¿Qué haces, Nico? Porque vamos a continuar con este podcast que le estamos dedicando a la serie Better Call Saul. Última temporada, última mitad de temporada, Nico. Últimos 5 o 6 capítulos, ya, ya estamos. Estamos en la recta final, la cuenta regresiva de Final Countdown. Estoy emocionado, Nico. Y bueno, después de ¿cuánto tiempo de espera? Un mes, un mes, dos. Se me hizo bastante cortito la verdad. Uh, sí. Un mes. El tiempo, sabemos sí, o sea, que además sí. es bastante relativo, puesto que el tiempo que pasó entre el último capítulo y el tiempo que pasó desde aquellos días en los que yo eh, era niño y disfrutaba día a día de la, de la espontaneidad, me parece como que <risa> los, se sienten igual, así que lo importante es que el capítulo ya, ya está y ya lo vimos. Ya lo vimos. Y Nico, una vez más nos vamos a tener que despedir de un personaje. Bien, vamos a. De dos vamos personajes. A empezar. Eso, no, fue una, eso fue una hija de putés de tu parte, puesto que. Ya todos sabemos que hay spoilers en el podcast. Todos sabemos que. Vamos a aclarar dos cosas antes de empezar. Este podcast está lleno de spoilers. Asumimos que ustedes vieron el capítulo. Y es una especie como de conversación en la que charlamos sobre lo que pasó y vemos, compartimos lo que sentimos. Hoy muere un personaje. Hoy muere un personaje. Vamos a arrancar, yo tengo que confesarte, OJ, que cuando le di play en el Netflix, al capítulo, le dije a, a cookie mi partner. que no, no estaba preparado. ¿No estabas preparado para esto? Y no estaba preparado. El capítulo arranca con una playa. Y un zapatito en el agua. Unas olas y un zapatito en el agua, como bien dijiste. Y más adelante se va develando que ese zapato, obviamente lo primero que pensamos es Howard, porque fue lo último en lo que pensamos sí, sí. y se ve el auto de Howard con la placa Namaste por si nos quedaba alguna duda, y adentro vemos la billetera ¿Vemos el, cel el celular, el... o no? y el mm. anillo de bodas el anillo de bodas, la billetera de Howard, lo hicieron pasar por un suicidio lo hicieron sí. pasar por un suicidio hasta ahora no sabemos quién lo hizo pasar por suicidio mm. todos pensamos que eh, sería Lalo hasta que Volvemos a la, a esta escena que fue todo, la verdad, toda Todo este principio del. Del episodio J. no sé a vos qué te pareció. A mí, me tuvo pasándola bastante mal. Sí. Pero además, no sé si te diste, si notaste. Si te pareció a vos lo mismo que a mí. La, la música. Sí. ¿Cómo es, ¿Cómo es la música? No sé si la recuerdo pero. A mí, a mí fue lo que más me llamó la atención La música está constantemente Relatando lo que ocurre mm. Cada movimiento, En un momento muy preciso Primero mostramos que está Lalo Con Jimmy y Kim Que están cagados de sí, las patas sí, Están medio en, en shock todavía Sí, está muy bien cómo actúan en el shock mm. Y el fiambre de, de Howard okay. Y Lalo les empieza a decir De, de esas maneras que amamos de, Creo que es el, el capítulo con más fanservice de Lalo sí, puede ser, de todos, puede ser. porque además habla mucho en, en español durante todo el capítulo. Sí, sí, con su voz de Don Ramón. Sí, que les dice, tranquilitos tranquilito, que lo siento y le dice esto es lo que va a pasar, y les dice que uno de ellos dos va a ir con un arma, con una cámara, va a tocar tal timbre, le da unas órdenes de que la persona que salga le van a pegar un tiro y después le van a sacar una foto. Un hombre negro con anteojos, estatura media. Estatura media. Un trabajo muy fácil. Sí. Eh, lo manda Jimmy. Lo manda Jimmy. Y Jimmy dice que no. Jimmy dice que no, que él es para, para salvarla a Kim, porque sabe que ninguno de los dos va a matar. Va o no, no se sabe. Sí. La manda a Kim para que ella pueda zafar y él no. Y fíjate, Nico, no sé si te acordás, que en ese momento en el que lo convence a Lalo, el chabón está en modo Sol Goodman. Sí, completamente sí le está negociando y está cagadísimo hasta las sí. patas pero igual lo mantiene sleeping Jimmy es, es es. Es. levanta el dedito sí cuando levanta el dedito cuando ah. empieza a hablar bien y lo convence finalmente ¿no? ni la sí, lo puede pero lo convence gym. de verdad porque hay algo que pasa adelante que por eso ya lo vamos a hablar de por qué te pregunto si lo convence realmente Mandale play. Bueno. Le, les dice que vayan. ¿Viste? Le dice, ¿por qué nos haces esto a nosotros? ¿Por qué a mí? Le dice. Y le dice, porque eh, el que nos hizo esa, esa trampa, a mi familia, a toda la gente allá en México, fue eh, Ignacio, le dice. Ignacio yeah. pregunta Sol, ¿viste? ¿Qué Ignacio? Nacho, mm. dice. Y ahí cierra por completo. Esa escena de Breaking esa Bad, en la, Break la que dice fue Ignacio, viste no fui yo. Sí, sí, correcto. Excelente, me encantó. Lo tiene atado con unos precintos al sí. Jimmy en una sillita. Y sí. le dice que ese Ignacio fue <ríe> el que los presentó a ellos. Claro. Entonces por eso cae a donde está él. Ahí está. La negocia está movida y Kim es la que va... Kim está... ¿Qué me Muy está sí, me una... Se está olvidando los zapatos antes de ir. Sí, ah, cuando le dice eso, sí. Él, ¿Te, te, te, estás olvidando los... olvidando algo. te estás olvidando las zapatillas, le dice. Le da una hora para hacer eso. Y encima le dice, esto te va a tomar, viste hacer esto, te va a tomar 20 minutos, 20 minutos para el otro. Digamos que una hora ya tenés que estar lista, le dice. Sí. Con su calma tan violenta, boludo, y esa pistolita con el silenciador. <ríe> La cosa es que cuando se va Kim, muy buenas actuaciones las del cagazo que tienen, sobre todo Kim, me parece, porque Jimmy por ahí es un poco más oscuro. Kim, Kim está... verlo a Howard muerto es fuerte. ¿Kim está a punto de tirar la toalla, Nico? No sé, ahora vamos a hablar de eso más adelante cuando lleguemos al final. Eh, lo deja Lalo a Jimmy y se va. Se va, sí. A mí me llama un poco juego, la atención que se, va, que se haya ido. Viste, uno está pensando, es ahora lo de Howard, él va a tirar el cuerpo de Howard al, al mar y qué sé yo, pero evidentemente el tipo se va. Se va, no sabemos qué va a hacer. Kim va con esa cara de zombie. Ah, de... acá ¿Qué? hay unas tomas, Nico, son sí. Lost Highway a pleno. Sí, bro. viste, y acá es donde te digo la música. Ahí sí ambiente. sentí la música. La música acá te transmite todo lo que hace Kim. Cada acción que ocurre está sí. acompañada por un score, como se diría ajá, ajá, ajá. en inglés, ¿no? Una, todo está compuesto para que vaya con la imagen Porque en un momento hay como tensión En un momento hay suspenso Y la música mm. empieza como a Ser simplemente Un fondo con una nota medio oscura mm, los, traes, los movimientos eh. Incluso hay movimientos del brazo de Kim Cuando ah, va a agarrar sí. el arma Y además medio Medio como synthwave la música ¿no? Está, sí, la sí. verdad es que la música me encantó Me encantó, muy tensa Muy tensa Acá pasa algo que está muy, también muy, los detalles estos que nos gustan de Beta el Sol para en un semáforo mm. y para un patrullero al lado, esto mm. me lo notó Cookie. A ver. el patrullero se queda parado un rato, Kim se pone nerviosa, los mira, baja la persiana, baja mm. la ventana como queriendo tal vez hablarles, pero no lo hace y el patrullero se va con el semáforo en rojo. <risa> en serio, no la Un poquito rotado, antes bro. de que. El patrullero sale antes de que se ponga en verde. Qué hijo de pobre. Detalle muy lindo. Llega a la casa esa, también mm. la música sigue ahí cambiando. Y cuando agarre el arma. Que no es sino la casa esta que hemos visto, la casa sí. del, del túnel, del sí, Sota, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Una de esas dos casas. No sé definir cuál de las dos es. No. Calculo que sea la que está. Sí. Esa probablemente no es. Sí. Uno nunca sabe hasta qué punto, viste, Lalo está al tanto de todo. Claro. Pero ese es un detalle muy específico. Como Agarra el pensarlo. arma, toca el timbre, se ve que alguien se asoma a la mirilla, que era una de las eh, instrucciones que le había dado Lalo. Sí. Que cuando alguien se asome por la mirilla, que espere cuatro segundos y que recién ahí mete la mano en el bolsillo para sacar para el, el chumbo. El chumbo. Se ve que aparece alguien que la saca y vemos que es una cabeza pelada. Entonces y nos damos cuenta que, que es Mike. el viejo y buen Mike. El bueno de Mike. Hacía tanto que no lo veíamos. Y lo vemos a Gustavo mirando por las cámaras todo lo que está ocurriendo. La meten a la casa, aquí. La meten a la casa. Todo el grupo este de. Todos los matones. Hitmen de sí. del, del Gustavo. ¿Y, y Mike, tipo... la, la, esto este fue buenísimo. Esta, Mike la calma, le dice, calmate, calmate, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Y le dice, no, que me, me dijeron, vengo porque tal, tal, tal, y le dice, me explico, ¿qué viniste a hacer acá? Vengo a dispararle, dice, ¿a quién? Y señala a él, dice, y hay un chabón que es petizo negro con anteojos. ¿Qué onda con ese chabón? Ese personaje no había aparecido nunca. ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué sí, entendiste vos de ese chavo? un chabón? copycat de Gustavo? ¿A propósito? A propósito, me lo pregunto. como... <risa> es un poco llevado de los pelos, pero podría ser tranquilamente. Es, eh, claro, yo también tardé en entenderlo, lo hablamos mucho con Cookie y me sí. convencí de esa teoría, de que es un doble sí, que va es. a tomar, va, va, va a recibir los tiros. Exactamente. Por si alguien quiere atentar contra la vida de, de Gustavo. ¿Qué detallecito.? Qué y casi él, divertido sí. incluso, ¿viste? Porque Kim diciendo que le tenía que disparar <risa> a él. Es, es muy lindo ¿viste? Y le dice, ¿quién te dijo? Lalo, le dice, Lalo Salamanca. Mm -hmm. Le dice, ¿Lalo Salamanca está en tu departamento? Le dice Mike. Y arrancan con una movida. Y ahí Kim le dice. Loco, no me estaban cuidando, ¿viste? Sí, claro, que ahí. Kim está mordidísima. No al... sabe nada de lo que está pasando. Sabe que llegó Lalo Salamanca sí. a su casa, mató a Howard. Y está haciendo toda esta movida. Y ahí volvemos al capítulo anterior de que le dice, no, no, no estaban cuidando. ¿de por qué no lo estaban cuidando? Porque Lalo había hecho una movida en el capítulo anterior para distraerlos a todos. Y sí. Sí, que se vayan todos para un lugar. Abandonaron todos sus puestos. Claro, estaban todos en la casa. Y por eso pudo Lalo estar ahí. Y ahí y se dieron cuenta los... de que empezó... La cacería sí, Es un juego del gato y del ratón Es Nico, un juego de ajedrez directamente Que se cambia de roles sí. constantemente Y acá Gustavo le pregun les pregunta Una serie de cosas Y le dice eh, ¿Cómo fue que le dice? Porque Kim le, le dice eh, Yo Vengo yo pero en realidad iba a venir Jimmy sí. primero, ¿por qué no vino Jimmy? Preguntale, le dice Porque lo convenció de que De, que no, de no ser él y ahí Gustavo dice, ¿lo convenció, ¿Lo convenció? a Lalo? ¿Qué, ah, ¿Qué ahí, significa eso? Claro, se van todos que Lalo no puede ser convencido de nada. Que si lo convenció, fue intencional. Mm. ¿Entendés que es, hay algo que esto no es realmente lo que está ocurriendo? El plan verdadero no era que vengan a matar. No él sabía sí. que no lo iban a matar. Que en cierto modo tiene mucho sentido. ¿Quién va a matar eh, de, de un par de tiros a Gustavo Fring cuando abre la puerta de su casa? Sí, sí, eso no, va, poco, no ocurre así la muerte de Gustavo Fring no va a ocurrir así. Es poco creíble. Entonces todos se van, incluso se van de la lavandería, uh -huh. lo que le da paso al Lalo Ahí vemos el, el plano ese del autito sí. y una manito que sale de abajo para mover el retrovisor. Che, sí, boludo. Hermoso, ahí está. Y el en modo ninja. Sí, sí trempa, en, modo Lalo. en modo gato. En modo pero, la, sí, es un One Man's Army. Lalo, el puto fantasma boludo. Justo el... Algo que bueno, es muy conveniente Siempre es que Justo cuando él se mueve El, el, el chabón no ve <risas> Eso este, es casualidad No lo puede controlar, pero bueno Sí, sí, salió bien Se mete por una ventanita Lalo, al parecer Hace como un, un tejemaneje con el con el ventiladorcito. Sí, en el escape de aire, de aire, eso puede ser importante. Sí. Porque esos son los detalles que a Gustavo no se le escapan. Claro, y acá es donde Gustavo hace el interrogatorio. Porque todos se fueron al lado de Jimmy mm. a hacer un operativo. Correcto. Mientras tanto, está Kim con el Massive Attack. Ah, ha vuelto. El no queridísimo para nada Massive <risa> Attack que le dice preguntarle, viste estas preguntas, y salta la ficha de que Lalo supuestamente fue convencido y le dice, vamos a tal lugar, viste. Agarra y mueve un par de hombres, se van a la lavandería. Gustavo sabe que se está yendo a encontrar con Lalo. Todos sabemos que además está la pistola ahí guardada en la lavandería. Todos por algún, Gustavo... Que está... algo que me causaba gracia era... ¿Por qué Lalo tiene tantas ganas de, de entrar, viste, al, al a pozo la de ¿Por qué quiere entrar ahí? Y... No sabe que va a ir Gustavo Fring, El chabón por alguna razón quiere no, ver el quiere, lugar. Quiere, ¿no? quiere ver Esteban. qué hay. Quiere ver el, el laboratorio. Eh, no se sé, sabe qué hay ahí. La cuestión de que sí sabe que hay. Lo sospecha. Sabe, lo sospecha. Tuvo información. Ah, y... claro. Tuvo lo, toda la movida de los alemanes. <coughs> tuvo información y decide que va a ir ahí. Mm. Gustavo también va para allá. Sí, el showdown. Y se viene en la parte que es tan bueno, boludo. El face off. Llegan lo, Mike y sus hombres a la casa de Jimmy. Mantengan la calma, no queremos. No queremos llamar la atención, no queremos ayudar a los vecinos. <risa> sí, sí. Eh, hay, una, hay un francotirador apuntando a la casa de Jimmy. Que ve que solamente hay unas sombras que se sí. mueven, no se sabe de quién son. ¿Qué onda eso? Porque se, se me, me, el tipo menciona que ve una sombra pasando. ¿Eso es la tele? Es Jimmy. Es Jimmy, es Jimmy, es Jimmy que, que se estaba tratando silla. de tirar al piso Ya se había caído al piso de él Creo que ya se había caído Uy, hay un plano muy lindo Ah, y esto te quería preguntar ¿Será filmando esto de Jimmy amordazado que que Bob Oden que, que estuvo al borde del colapso Nah, ¿por qué habría de ser eso? ¿Qué hubo un dato y... de que estaba atado? No, no, no, es, te especulo nomás Podremos adivinar <risa> cuál Imagínate vos escena? atado y pensás que, tuviera, que te pusiste nervioso Y el chabón ahí ¡Ah, ah! <risa> Pero yo digo, ¿podremos adivinar cuál será la escena en la que, que estaba filmando? Estará, ¿La habrán dejado esa escena? Es una escena Porque estamos yendo, a, estamos yendo a... Observaciones al mismo nivel que el cuervo si pusieron no la escena en la que Brandon Lee dispara disparan mi muerte. Quizás no es la misma que no escena. Está, no está, la escena. Pero esa. quiero decir a nivel actoral será, habrá sido, tendrá que ver. Quiero decir a nivel actoral tendrá tendrá que ver con la escena que estaba filmando. Me parece que en realidad le había dado como un golpe de calor Me parece que fue en el desierto eso Como que hacía mucho calor, estaba todo muy heavy sí. Yo por alguna razón en mi cabecita Tengo imágenes del desierto No, sí. no recuerdo la nota que leí pero me parece que haya sido en el desierto. Yo me lo imagino al tipo así, actuando muy sacado y de repente ¡pum! Se porque no fue abajo. un paro cardíaco lo que le digo. No, no. O sea, Hay mucha presión Hay mucha fake news con respecto a, a murió al, Bobo a la recaída de Bobo Denke, Dicen que Bobo, Bobo tiene una enfermedad mortal, No, tocó madera. Dicen que en los últimos capítulos es un holograma. Bobo, <ríe> Bobo lo hicieron en modelado 3D. Bueno, decíamos entonces que están empezando a hacer un operativo y cuando entran a la casa de Jimmy dicen, acá no está. Y dicen, la puta madre, está, vamos a llamarlo a Gustavo. Vamos a llamarlo a Gustavo, creo que Gustavo ya no, no podía responder. No, porque está en la lavandería. Está Gustavo. en la lavandería y cuando entra con sus tres matones, nota, primero, nota el ventiladorcito. El ventiladorcito ve algo ahí y atrás un, un coso colgando que se mueve. Sí, ve un pedacito de tela. Sí. Un pedacito de tela enganchado en el borde del, del coso. Eso ve, boludo. Y justo ahí atrás aparece. El T-1000 Lalo Salamanca. Sí, le dispara a los tres tipos que estaban. A los cuatro tipos que estaban con Gustavo. Los mata, de un tiro a cada uno. Le apunta a Gustavo y le empieza a hablar mucho en español y a filmarlo. Mm, con esa camarita que se al, al tío Lalo Salamanca. Hablándole al tío y hablándole a, a Sí. Hay frases que dice que son muy graciosas. Me causó mucha gracia cuando lo, lo empieza a llevar. Le dice: abrí, el, abrí la puerta viste, para llevarme ahí abajo. Que se cae vez veces qué hijo de puta. <risa> Eso me pareció. Tiene un par muy bueno. Me causó triunfar muchísima gracia. Boludo. Un placer escuchar tanto tiempo a Lalo hablando en su mexicano nativo. En su lengua natal. Eh, me encantó, me encantó. La verdad, fue muy bueno. Eh, acto seguido, acá es cuando se dan cuenta, cuando ya, Lalo, cuando ya Gustavo está adentro del... a punto de entrar al agujero, mm. es cuando se dan cuenta de que Lalo no está en lo de Jimmy. Lalo todo esto agarra, vuelven a, a la situación de Lalo y, y Gustavo y le dice, tenemos más o menos unos 13 minutos para que vengan tus matones, mm, todo calculado. Empieza a filmar y le y todo lo que pasaba recién. Le dice que se dé una vueltita, por favor, le dice, sí. <ríe> este para que se le vea la cara, abre, levanta esa, ese lavarropas, que Gustavo está para, como bastante inmutado, ¿no? Como tran tranquilísimo. En modo vida o muerte. Sí. Porque Gustavo sabe que, tiene que, que cada segundo el chabón tiene que permanecer tranquilo, mm. porque cualquier cosa hace que le dispare, él tiene que llegar hasta el arma. Exactamente. Entonces va tranquilo. El no sé juego, cómo adivinó el que... Juego del gato y el sí, no sé cómo adivinó que justo Lalo le iba a hacer bajar y todo, pero bueno, se sí, la jugó. Quería Digamos ver que la se la jugó la Incluso, Incluso cuando le pega el tiro. Porque sí. Lalo en un momento determinado... Le... antes de entrar, Gustavo no quiere abrir la, la puerta y Lalo sabiendo que tiene un chaleco antibalas, le dice, aquí está Gustavo, mire todo con su armadura, <ríe> una cosa así, le pega un tiro en el pecho. Para que el otro le duela nada más, ¿viste? Y que abre la puerta. Durísimo, durísimo. Capaz que incluso él se dejó pegar ese tiro para que no, para que no haya sospechas. Porque tan fácil vas a abrir la puerta de tu secreto. Que ¿viste? no haya sospechas para quién. Para, para Lalo. Ah, para Lalo. ¿Viste? Como va a hacerle la creer que, de Lalo. para hacerle creer que sigue bajo control. Entonces le di de cuenta, viste, en el video Lalo. Al tío Salamanca, él estuvo. Trajo un montón un par de alemanes acá para que construyan esto en el medio mm -hmm. de la ciudad. Abajo de un Tremero, me daba ropa industrial sin que nadie se dé cuenta. Es, se increíble, ¿no? Le dice. Don Eladio, ¿viste? No... Y le dice, ¿tenés algo para decir? Y ahí Gustavo empieza su acting. No, esta parte es horrible, amigo. Yo todo bien con el speech, me parece muy bueno, digamos. No sé si me gustó tanto como el de Nacho, que me pareció que era un poco más mediocre. El de Nacho fue buenísimo. Pero lo que realmente me la baja un montón, boludo, es. El castellano de, Gustavo Gustavo. de castellano Uf. es pésimo, boludo. El, el amigo, le vamos a hacer un shout out. Eh, Jona Dibujitos sí. hizo un pequeño corto de segundos <risa> sí, que, que es digo, un ¿no? previous on Breaking Bad que la parte que está gustado es excelente. Bueno? Su aplauso, muy se dice, dice, no es que dice nuestro producto es el mejor, pero dice nuestro Polucnao, dice como una cosa así. Y es muy gracioso, le vamos a dejar el link. Si no me olvido, vamos a dejar el link en acá en la, en la descripción del video. Muy divertido. O en los comentarios, no sé cómo se maneja todo sí, esto de hoy, me parece no. es que conviene en los comentarios, no estoy seguro. Lo sí, vamos a dejar el link por ahí y además link, síganlo en Instagram, Jona Dibujitos, lo sí, recomiendo muchísimo. Eh, pero sí, el castellano de Gustavo eh, hace un poquito mal, ah, sí. sobre todo porque, loco, no sos chileno. No es chileno, no es chileno. tendría que tira, haber dicho... ¿no? Y de última que en inglés... ¿Viste? Claro, el audio para ti, pinche huevón, viste. No es que le está hablando a Walter White en castellano, le está hablando a, a, Eladio, a Lalo Salamanca. Sí. Pero bueno, en fin, Nico. Sí, sí, sí. Hace eh, su speech, viste, va caminando acá para allá, cada vez más se cerca. Se ve de un cable. decimos, ¿cómo va a agarrar el arma sin que Lalo le dispare primero? Porque está bastante lejos. Si vemos que hay un cable que dice, mm. claro, viste, el chabón agarra, le empieza a putearlo, a decirle de todo. Que creo que también está sobreactuado. Para darle más placer a Lalo. Viste esa desesperación. Sí. Eh, igual son personajes. Sí. Tampoco vamos a <risa> Sí, sí, sí, pero. Nos metemos como sí, si realmente personas a... de verdad. Pero el loco, entonces, en un momento, en la cúspide del discurso. Con las dos patas. Lalo y... le dice. Listo, ¿terminaste? Y le dice, no, no terminé. Le dice. Eh... Agarra Ponle, y hace ponelo, eso, lo vemos. Play. A ver, ya has acabado, le dice Lalo Gustavo lo mira y le dice no No, con su cara de, Aún de no. piedra Y desenchufa, sale corriendo y vemos el tiroteo más corto de toda la historia Que me pareció hermoso, boludo Lalo, ¿cuántos tiros ¿Cuánto pega? dura? Eh, ¿Cinco segundos dura mm, esto? ¿Un tiro por segundo por parte menos de Lalo? De un menos un tiro por segundo, menos boludo O sea, más de un tiro por segundo Dura muy poco tiempo este momento, desde cuando desenchufa, sale corriendo, Lalo le dispara cuatro, ¿cuántos tiros disparó? Cuatro, no, cambia, cambia el cargador, vos dijiste que cambió el cargador, en un momento, sí. mientras está hablando con él, cambia el cargador, entonces debe tener más o menos unos seis tiros. Había pegado uno solo, que sí. fue el que le pegó No, pero lo cambió después al cargador, como estaban abajo. Peor. Por eso lo... No, y no ¿Un había pegado uno tiro solo, pegó? no, había pegado ah, cuatro pegó. tiros antes. Ah, es hay pegó tiros antes. Este, Cambia el cargador, piso, que debe tener aproximadamente unos 6-8 balas, sí, no las sí. vamos a contar porque me parece una estupidez. Es una pistola moderna, digamos. Eh, sí, más sí. de 6, más de 6 seguro. Y vemos mientras Gustavo corre a oscuras, Lalo pega los tiros, Gustavo agarra el arma y le descarga el cargador también, en, haciendo 3 balas por segundo más o menos. Mm. Descarga el cargador enseguida. Creo que esa arma tiene 5 balas o 6. Sí. También. Y lo mató. <ríe> ya está. Lo mató. No lo vemos. No lo vemos, pero vemos que enseguida ya no hay balas, ya no hay más tiros. Me silencio queda... sepulcral. Me quedó en la retina la imagen de la oscuridad y los destellos sí. y las balas. Sí, sí, Como sí. no hay otro plano más que ese. Sí. ¿Viste? Un pequeño no. paneo de la cámara. Siguiendo a, a Gustavo corriendo, los tiros de Lalo y después los tiros de Gustavo Dij, Me dije, esto está buenísimo porque es... Viste que... Breaking Bad no es una serie de acción, digamos claro. Es de otra cosa, se trata de mostrar la crudeza por ahí del, sí. De este mundo oscuro, underground, viste, estas cosas así Que son un bajón y te las muestra con crudeza y esto es muy crudo mm -hmm. esto es muy crudo que, los, que el enemigo final, este T-1000 se muera así viste sí. con una escena que es muy poco épica exactamente y me parece muy es curioso realismo, digamos que no hay o sea no hay un plano del chabón entrándole las balas sí no hay nada simplemente hay silencio un oscuridad tiro, tío, hay nada más. un tiroteo muy corto boludo. la carita de gustavo como diciendo listo se <risa> acabó viste hay silencio y ahí la cámara se mueve un poquito Ahora lo vamos a ver. Vemos que Gustavo también recibió un balazo. Eh, prende las luces de la. Prende las luces, del y ahí se ve el cuerpo de Lalo. Nosotros pensamos: Lalo está haciéndose el pelotudo. Todavía ah, mira Lalo sí. vemos que la manito intenta agarrar el arma. Gustavo le detiene, le, le pisa el arma. Y está ahí Lalo, ah, este es lo que como hace buen todo, villano Todo vale la pena, los gorgojos de sangre de sí, Lalo. Mientras se ríe, sí, como sabes. buen psicópata ¿Cómo no va a morir así? Se ríe mientras se atraganta en su propia sangre y Gustavo lo mira Acá, acá, mirá, mirá cómo me sale el borbotón del... Sí. ahora cuando se empieza a es morir... que Yo creo que además se ríe porque... Por la comisura Sí, sí, ese, sí, es... sí, sí, el, el, el ahí, pedazo bueno. de sangre que le sale de la, del costado de la boca se ríe tal vez porque incluso fue asesinado por el mejor Si este tipo lo mató, ya está Dijo, a ver, llegó Es, es, es raro viste, La pero perita que pone Gustavo está loco, es además Terrible, sí, está loco está Gustavo loco. cae al piso Otro tiro Se saca la bala que tiene en el, en el chaleco Y ve que tiene sangre sí. en un costado y No es una bala Después vemos, ah, esto me encantó, boludo esto me encantó porque define muchísimo el personaje de Gustavo, que hoy de hecho en una parte del capítulo, mientras estaba ocurriendo todo este quilombo, Gustavo, cuando le dicen que Lalo estaba en lo de, en lo de Jimmy, el sí. en una agarra y, y doble una corbata. Sí, sí. ¿viste? Estuvo sin corbata casi todo el capítulo. Sí. Mismo... Que el doble, dobla la corbata y es muy raro sí, eso. Sí, sí. Eh, y vamos a los cortes comerciales Evidentemente tendría que ser acá Porque es ese corte que se va negro ¿viste? Y después vuelve Y estamos en otro lugar Un auto estaciona y nos tardamos muy poco en darnos cuenta En observar que estamos en Los Pollos Hermanos pollos es el encargado hermano, no, Todavía es de noche hermano, no, El Chabón canta Los sí. Pollos Hermanos con la cucaracha Canta Los Pollos Hermanos con la cucaracha Y cuando dice Cuando llega una parte de la canción No al principio, sí. lo canta de una manera Muy graciosa porque lo canta muy bien Como que hace algo con la voz Como un vibrato con la voz que es Qué muy bueno. Es el empleado del mes. Y cómo. eso, digo, esto, nos cagamos de risa con Cookie. De la, de la cantadita del chabón, como que es una cantadita muy sentida. ¿Viste? Es el empleado del mes. Es el empleado del mes. Está yendo, está yendo a abrir la los mano derecha. De noche, de noche, es la mano no. derecha de Gustavo. Está yendo de noche a abrir los pollos hermanos. Y esto me encanta porque recibe un llamado de Gustavo con una voz muy calmada diciéndole: No, mirá, ¿viste? no voy a poder abrir hoy. Eh, me surgió algo, tengo que estar toda la semana ausente. Y vos vas a ser el encargado. Boludo, el tipo, boludo, sí, sí, el tipo acaba de matar a su némesis, lo acaban de cagar a tiros y mantiene la fachada. Siempre. A rajatabla, boludo. Todavía no amaneció. Y el chabón está llamando al loco que sabe que está abriendo el local. Eh, impresionante. Que encima el chabón cuando le responde le dice: Esta vez llegué antes de ustedes, viste, como que siempre lo caga pedos. Sí. Eh, ¿Este es el chaboncito al que siempre lo caga pedos, él? Eh? No sí, creo, ¿sí? Sí, y debe ser siempre el mismo. Que, que la temporada pasada hubo toda esa movida sí. con la fregó Y en este y también, eso. que lo caga pedo cuando pasa por una puerta, no sé qué mierda pasaba mm -hmm. Que claro, ese que el chabón siempre cocinaba bien y le dio otro le decía, no, todavía falta, a <risa> veces Pero ahí está, ahí está, el chabón muy, muy empleado del mes, sí. muy empleado del mes, muy amable Me surgió una urgencia familiar, le dice Gustavo y bueno, le dice, te vas a encargar durante toda la semana, qué sé yo, y le habla todo muy bien. ¿Le va a pagar las horas extra? Le va a pagar... Le, le, es el, el jefe perfecto, casi, ¿viste? Sí. es un jefe muy responsable. Y vemos que mientras le habla, le están sacando el pedacito de bala que le quedó atrapado en la... No, no que le quede un pedazo de bala, sino que le, la bala le hizo mierda, la que le dio en el costado. Llegó a hacerle daño. Y, y fíjate, acá va curando. Presiona... Que el doctor está recién cruzó la frontera, en tres horas llega. Sí. Fíjate la, la, la meticulosidad de mandar a traer un médico de de sí, a la frontera. Sí, obvio, pero... más vale, más vale lo que tienen que hacer. Eh, y más que acá, este, como le, le pone los puntos a Gustavo. Le pone los puntos a Gustavo, le dice: La próxima vez que quieras eh, jugar a los detectives, avísame. Porque esto, esto es buenísimo. Le dice: Porque esto podría haber terminado de forma muy diferente. Podría. Mm -hmm. Le Pobre dice, ella, dice Gustavo, Gustavo y lo mira enfrentándolo. Y ahí, bueno, silencio de Mike y una, una respiración profunda. Volvemos al departamento de Jimmy. Poco Jimmy, este capítulo. Muy ¿no? poco Jimmy, muy poco Jimmy. Mm. Donde están lo, la, la crew de, de, de, Mike. Coso de, de Mike y Gustavo. Mike va y viene porque sí. ahora va a aparecer de nuevo. Ya y amanecido. Jimmy sentado, sin saber nada todavía, con una cara de. La sonrisita, que está sentado. Está sentado así como con cara de nada, con de preocupado, y de repente hace una sonrisita muy leve, con un costadito de la boca. Sí. Y mirá lo que, lo que se ve cuando hace la sonrisita leve: se ve el fiambre de Howard ya. Bajo la alfombra. Bajo la alfombra, boludo. Eso. Y ahí aparece Kim también. Pasan muchas cosas antes, pre, después de esa sonrisita. Sí. Se puede decir que está sonriendo porque bueno, le causa un poco de gracia que haya terminado de decirlo de Howard. O porque incluso es una... la sonrisita, siempre uno piensa en la alegría, inmediatamente después aparece Kim. Esa sí. sensación de, de, de conexión entre dos personas que se quieren, viste... Muchas ahora, cosas ahora están, eso. Ahora están conectados por esto, Nico. Uf, ahora están. La muerte Y ahora pasa algo. De un sí, Ahora pasan cosas muy. Y que a mí me despertaron muchas preguntas. Primero, se terminó este arco ya. sí Lalo un, murió. Lalo murió. Ahora, ahora faltan 5 o 6 capítulos todavía. No. En esos 5 capítulos. Tenemos que resolver. Vamos a hablar ahora de eso. Ahora vamos a hablar. Vamos, vamos a ver cómo termina el capítulo. Llega Kim, se abrazan. Mike está atrás, también, y empiezan a hacer toda la movida para llevarse para a Howard. Llevarse a Howard, Howard. Le dice, ustedes ahora lo que van a hacer es... van a actuar con normalidad, vos vas a cumplir lo que tenés que hacer. Ahora que tiene que ir a laburar una hora aquí, más o menos. Mm. Eh, y Jimmy, ¿qué tenés vos que también? hacer? ¿Vos qué tenés que hacer? Le dice a Jimmy, yo tengo que ir a mi, a mi oficina. No, oficina. El, el freelance. ¿no? A ¿Qué 9, sí, bueno, vos vas a ir a hacer eso también, le dice. Y mmm, siéntense, les empieza a explicar esto, y a una le dice algo que es muy gracioso: que le dice eh, como que tiene todo muy meticuloso, ¿viste? Le, le hablan del cuenta kilómetros de su auto, viste, sí. como que era todo muy preparado. Y ellos le dicen, no, porque el halo es esto, el no va a volver. Le dice, no, no, pero qué lo el halo no va a volver. Claro. Le no le dice qué pasó. Le dice que no va a volver. Y le van a meter cocaína en el auto a Howard. Le van a meter merca en el auto y le dice: Lo que va a pasar, lo van a decir ustedes es lo siguiente: Van a, van a contar lo que pasó, que es que Howard vino. Le vamos a meter cocaína en el auto. Ustedes van a, hablar, van a decir que él estuvo como si hubiera consumido una sustancia y que se fue. Ustedes estaban haciendo este jueguito: Que, era, que Howard era un, era un duro. Claro, vamos a, con, eso. vamos a continuar con su jueguito. Eso es terrible, sí, sí, sí. Bro, porque ya se murió Howard y tiene que seguir. Sí. Sí, sí, sí, muy fuerte. Van a seguir contando la mentira que estaban contando, le dice. Eh, tiene, ahí hablan del, como decíamos recién, de que se organicen con el día. Acá, esta parte... Y le es dice, clave, todo ¿verdad? lo demás, lo que pasó hoy, le dice, cuando vuelvan a casa hoy, nos habremos ido y todo volverá a ser como era. Esto se los tengo que decir, les dice, esto nunca ocurrió. Y necesito que lo digan. Y mmm, lo que pasó era que Jimmy decía, sí, lo entendemos. Y Kim decía, esto nunca ocurrió. Les dice una frase que a mí me gustó mucho. Que les dice, hoy ustedes van a ser Meryl Streep. Sí. Y no conozco el otro actor. Que la referencia yo creo que es porque son actorazos. Sí. No es porque son una pareja una película, ¿o no? Claro. O y... sea, yo no sé si una no referencia sé. a una película. No lo yo lo entendí por el lado de que ustedes van a hacer ahora estos dos que son los mejores <ríe> actores de la historia. Me gusta, ¿eh? sí, no lo había pensado así. Pensé que era una referencia a algo que no conocía, pero... Eh, Para mí es por esa cuestión. Me no parece sé. mucho más Si empático. ustedes lo saben, por favor, caja de comentarios, eh, involucren Zen. Y acá vemos lo que a mí más me pone nervioso, que es que vemos que los entierran en el, en el laboratorio. Y los entierra nada más y nada menos que Massive Attack. Massive Attack y Mike. O sea, durante todo Breaking Bad... Estuvieron trabajando. Estuvieron trabajando arriba de cadáveres, boludo. Y no solo eso, J. Acá es donde empiezan mis preguntas. A ver. Vemos el fiambre del alo nuevamente. Los tiran ahí a Howard y al alo. Los tiran juntos. A Howard le sacan el anillo sacan y las anillo, botas. La bota y, bla, bla, bla, bla. y los tiran juntos. Y Nico, eh, empiezan las despedidas, seis capítulos, sí. Nacho se fue la vez pasada, a Howard lo mataron, pero nos estamos despidiendo ahora con esto. Sí. Se va Lalo, se va... Estoy muy triste, seis capítulos Y ahí termina, cuando los, cuando los tapan Cuando Ahora, OJ, es donde yo me pregunto Todo esto, todos sabemos que Termina Breaking Bad y salta la ficha Del laboratorio ese gigante O no salta la ficha Del laboratorio de Gustavo Fring mm -hmm. Tiene que saltar la ficha porque lo veía, lo, lo veía eh, El cuñado de ¿Cómo se llama? El, el, el pelado de este, el policía Hank Hank, Hank sabía después que había que estaba, Porque te acuerdas que estaban investigando El, el lavadero, el lavadero la verdad que no me acuerdo en algún momento sal, tiene que saltar la ficha de que ahí hay unos cadáveres abajo de ese lugar la verdad que no me acuerdo si en algún momento o se sea, encontraba el evidentemente el sí yo creo que lo encontraba el lavadero me parece que sí porque estaban investigándolo ahora eh, después de todo el quilombo de Heisenberg y qué sé yo saltará la ficha con los cadáveres ahí abajo y hay que sacar el piso Ya de por si sí encontrar, encontrar un lavadero en el fondo del Porque sería muy loco que después de años Encuentren a Howard En una causa en la que están involucrados Por cercanía Jimmy y Kim Vos decís que... Post Breaking Bad estamos hablando Sí, sí, sí. Es algo que está ahí Que ya no es, ya no es seguro Porque ¿Vos... ese lugar ya no está eh, cerrado para siempre Para toda la gente Ese lugar ahora ya... Eh, ya, no es, ya no es secreto. Pero vos estás especulando que la serie puede no, derivar. No, yo no lado? estoy especulando. No, no, no, quiero, no, no, no quiero pecar de especulador, no quiero pecar no, no, de pero, la teoría. Simplemente digo, tranquilamente podría. Tirar la teoría, tranquilo. Ya, no, no digo que va a pasar, pero digo que puede pasar. Puede pasar. Puede pasar porque ya está. Porque Dico, ese lugar está la buena de Dios. Y se están investigando el. se están investigando un lugar en el que se, se fabricaban cantidades uh -huh. estúpidas de metanfetamina. Tranquilamente pueden empezar a ver qué es todo lo que hay ahí Porque están involucrados homicidios y un montón de cosas ¿Viste? Como para el guión sirve Que sí. puedan encontrar a Howard años después Y que se les pudra más todo a, a Jimmy que además ya está medio en problemas Porque, viste, está... Nico, estoy mirando mi relojito de pulsera Y te pregunto Faltan cuatro capítulos para que termine la serie Creo que faltan cinco Cuatro o cinco ¿Dónde está... Eh, eh, eh, Jimmy, Blanco y Negro. Jim. Faltan 5 capítulos. Aparecerá en el último. Y directamente vos Fíjate que ahora que ya se resolvió todo, acá ya se terminó. Sí. Todo sí, el sí, asunto. Vamos, vamos con eso. Porque la, las, las fuerzas que estaban en lucha, que eran Howard sobre todo. Sí. Howard, Howard con respecto fue. al mundo de los abogados. Sí, ya está. Ya está. Eh, Lalo con respecto al mundo de la mafia. Ya está. Ya está. Kim no va a morir. Gustavo no la, va, no, no, la van a mata, no la va a matar a ah, Kim, Gustavo ya le dijeron que no. Gustavo que no tiene algo más para hacer en esta serie. Y yo creo que ya no. En Breaking Bad. Si no, si no matan a Jimmy, no van a matar a Kim. No, no, eso no. Porque yo pensaba que puede la, poder, de la otra pueden manera. matar a Kim. Bueno, pero qué, porque la choca un auto. Sí, boludo. <risa> la puede atacar un tigre de montaña. No, no lo pero sabemos, Por eso, tipo. Kim no va a morir. No hay nadie que tenga razones para matar a Kim ya. Ya hay pocas razones para que nadie mate a nadie. La única razón por, por la que Kim futuro. podía llegar a morir era que Lalo la mate para que. para que sí. Por Jimmy, por culpa de Jimmy. Ya es que hay, no, no, hay pasa, no hay más no riesgo pasa. ya. Eh, vamos a ver, vamos a ver, igual, yo no quiero descartar nada. Kim no va a morir. Yo no, no quiero que muera Kim, pero no quiero descartarlo tampoco. Pero la duda. A ver, lo que voy es que si muere va a ser un golpe bajo. Y no va a tener nada que ver con todo el guión que se construyó. Estamos hablando de que estamos, de que estamos viendo una serie que tiene una lógica, a la escritura de los guiones, que tienen que ver con fuerzas que están en, en acción y reacción constante, generando curvas dramáticas. Que muera Kim es simplemente a los Stranger Things, que me gusta Stranger Things, pero las muertes de los personajes nuevos son simplemente golpe bajo. No, no. Y creo no. que si Blake... muere Kim no va a haber, no va a ser un golpe bajo, Nico. Quiero creerlo. Ya no tiene sentido que muera. Sí, sí. Explícame cómo podría morir. Que no, no se un golpe no sé, bajo. no sé, no quiero. Que tiene cáncer de repente. No. <risa> Kim estuvo atrás de Heisenberg en todo Breaking Bad, Nico. Eso es lo que vamos a descubrir <risa> en los últimos capítulos. Bueno, no. yo creo que Kim estamos ya casi seguro, estamos seguros de que no va a morir. Al menos no va a... Si, no. si muere va a ser al pedo, va a ser una estupidez. Eh, va a ser... In, va, no va a tener nada que ver con las fuerzas que lucharon todo este tiempo en el guión. Quizás muere, pero solo en su alma, Nico. Nah, bueno, sí puede ser. No va a morir Kim. Físicamente no va a morir. Físicamente Me atrevo a decirlo que ya está. Kim no va a morir. Sí. El, peli, el peligro se terminó. Kim no muere. El peligro ¿no? Eh, ahora en los cinco capítulos va a estar buenísimo porque vamos a resolver un montón de cosas. Vamos a resolver la conexión Better Call Saul Breaking Bad. Sí. Y se tiene que resolver... El post Breaking Bad Y hay que resolver el inodoro de oro Nico Es <ríe> el inodoro de oro vamos a ver, Ahora vamos a ver un montón de cosas re interesantes mm. Que nos van a gustar un montón Porque me parece sí. que sobre todo lo que va a pasar ahora es que se termina la violencia claro, Empieza vamos, la turbiedad Nada más ahora y otras cosas Nos vamos este, a concentrar en, en Jimmy No en, no sé, Jimmy, ¿en no Kim? sé pero yo Tienen cinco capítulos En los que tienen que resolver eso Conexión Breaking Bad Better Call Saul sí. El destino de Kim Sí y la situación post-Breaking Bad, mm. cinco capítulos me parece que es más que, es más que suficiente por cómo manejan todo esto Sobre todo para la situación post-Breaking Bad, un capítulo más para resolver mm. eh, la conexión Breaking Bad-Better me parece que es suficiente Correcto Kim por ahí, vemos si Kim acepta o no ese trabajo, si se tiene que ir de la ciudad, si, qué, qué va a hacer mm. Y bueno, hay que Jimmy ver si... se transforma en sí. Sol Goodman, lo pueden hacer tranquilamente en un capítulo, no, no, tienen, no necesitan sí. más que un capítulo para va a haber eso. un capítulo, probablemente el próximo que sean así las repercusiones del suicidio sí. de Howard. Las repercusiones del suicidio de Howard eh, El crecimiento de, de Sol Goodman. En algún momento tienen que mechar a así Sol Goodman y Gustavo, porque no es en Breaking Bad que Que Gustavo eh, que Saúl le hace la conexión a Walter con Gustavo Fring, que lo mandan los pollos Hermanos Y ya tiene la conexión, ya, pero o sea, sí, es capaz muy, que ahora lo que van a hacer es que lo van, a tener, claro, lo van a tener medio hmm. así Un poquito de eso quizás Lo van a mantener cerca por si acaso sí. Los mexicanos ya está, ya fueron, ¿no? Los no, mexicanos ya fueron, sí, no hay nadie, que ya no hay nadie con los mexicanos que pueda hacer algo Y nadie conoce a King Wexler además no. no, no, no, yo no digo que. que ya está. Yo no digo que Kim vaya a morir, Nico, Y pero... además sabemos que a Sol lo agarran solamente de mucho más tarde. Porque sí. vemos que. Ya sabemos la escena, la famosa escena con la que básicamente se armó toda la serie. Que es la de fue Ignacio, fue Ignacio. Sí. Con eso se armó toda la historia eso de los ya mexicanos. Si ¿no? sí, medio... sí, los envió Lalo, eh, ya está. Ya está. Eh, no va a pasar nada más. No va a haber ningún encontronazo más con, con el cartel. Tremendo, bro. queda el gran final entonces, Nico. Sí, pero el gran final son cinco capítulos, así que queda mucho todavía. Queda mucho todavía, recién empezamos esta segunda mitad. Gran capítulo, Fue gran capítulo bien. que resolvieron además, decidieron, bueno, los dejamos manija con el último capítulo, en el sí. próximo capítulo va a ser los primeros 30, 40 minutos, los primeros 30 minutos van a ser de pura manija. Sí, todo el capítulo pa, pa, pa, pa, Sí, hasta que muere Lalo sí, la, fun... sí la, Las tres cuartas partes del capítulo fueron eh, tensas Qué conveniente que fueron el último de la primera mitad y el primero de la segunda mitad Son como un capítulo de dos partes Porque aunque Howard muere en el, en el capítulo anterior, la despedida no es hasta este claro sí La sí, despedida sí, sí, sí. real y como ya te digo, bro, como ir viste, cerrando, cerrando cabo, me sí. quedan cinco capítulos y nos vamos acá. Me pasó que el capítulo anterior, cuando terminó, no, no me pareció que fue un Cliffhanger. La de la muerte de Jaguar. Sí, no, ah. no llegó a ser un Cliffhanger. Cliffhanger era Lost cuando te aparecía nueva información <risa> que vos querías conocer. Esto no fue sí. información nueva. Esto fue un tipo, pa Te vamos a dejar acá, choqueado. Sí. viste que, hijos de puta. Eh, que estuvo muy bien. Eso es lo que tiene Better Call Sol, me parece. Que no es que te hace eso, que te aparece una información nueva que después se va a develar. Que es una linda fórmula igual sí. para dejarte manija. Lost lo hizo durante mucho tiempo. Sí. Me parece que después que le, le perdió el ritmo. Breaking sí. Bad no sé si lo hizo tanto. No, por ahí es más como decir Es decir, como, como un, esto: te tiraban una, una Un muy suceso dura. que ocurría muy duro que decías, no, no me, me así, ¿viste? Eh, Pero no algo. Como que te dejaban diciendo... ¿Qué? ¿Viste? Necesito claro. saber más, loco. No, me parece que los capítulos te dejan muy bien cuando terminan de Better Call Saul. Mm. No son crueles como para dejarte esperando demasiado. Sino que... Ya está, ¿viste? La semana que viene nos encontramos de nuevo. Y sí. nosotros nos encontramos de nuevo también la semana que viene. Correcto. Para analizar una nueva entrega de Better Call Saul. Better Call Saul.